Si te dicen que el regalo perfecto no existe, es porque todavía no saben de Organa 3D. Organa 3D te ofrece los mejores artículos frikis. Así que ya sabes, si estás buscando un objeto de culto, Organa 3D es tu lugar. Cines y series retro, anime, videojuegos y más. Las mejores figuras de fans para fans. Material no tóxico, biodegradable. Organa 3D es tu lugar.